con Carlos Saravia y también en este caso Fabián Herrera, porque vamos a repasar sobre este gran grupo, pero además algunas novedades que han ido surgiendo. Así que buenas tardes para ambos y gracias por acercarse a los estudios del VER TV. ¿Cómo están? ¿Qué tal, buenas, buenas, tardes, tardes. ¿Cómo buenas, tardes, buenas tardes. Bueno, primero comenzar preguntando y haciendo un repaso, porque muchas veces hemos podido dialogar con ustedes, con diferentes integrantes, pero ¿cómo surge más fe? ¿Desde cuánto hace que está existente? Bueno, más fe está surgiendo con lo terrible que fue la pandemia, entonces uh -huh. fue una necesidad imperiosa, creo que fue un clic. Anteriormente todo... no funcionaba como nada, no, digamos. Jamás. No, no, en toda la historia de la música veneciana y regional nunca, si bien hubo algunos latinos algo, pero fueron todos muy superficiales y claro. duraron muy poco. Entonces yo creo que la pandemia, dentro de lo horroroso que fue, eh, dejó algo bueno, que fue uh -huh. esto. Eh, se inició con Daniel Fernández, que es un músico de Rosario, uh -huh. que se contactó con Yamil, que es de, chico de Santi Espíritu, y él me hizo el convite para ver si podía hacerlo también acá. Y entre los tres armamos todo esto y se llamaba de otra manera, íbamos a entregar y íbamos a estar en Santa Fe, Rosario. Sí. Esa era como una postura que teníamos, uh -huh. pero después había muchos problemas internos, Rosario es muy grande. Uh -huh y nos, bueno, decidimos este, quedarnos para el sur de Santa Fe que hay muchos departamentos uh -huh. y ahí nace, damos este, Más Fe que el compañero Oreste fue el que le dio y de esa vez empezamos una carrera maratónica para hacer como tiene que ser una, una asociación con personalidad jurídica, con un montón de cosas con y, mucha bueno, por ahí burocracia y tramiterío que también, ¿cuánto tiempo le lleva a, a tener Eso fue en plena pandemia, plena pandemia. Nos, llevó, nos llevó un año y... Pico, hasta que bueno, este, gente de, de provincia nos dio una mano. Uh -huh. También hubo un proceso muy grande interno, una autocrítica tremenda interna porque era necesaria, si no, no se podía seguir. Este, y bueno, eh, de tres o cuatro años, estoy resumiendo en pocos minutos. Uh -huh. Hoy por hoy ya tenemos personalidad jurídica, eh, ya tenemos el quit, estamos en, el, en la FIP y nos queda muy poquitos días para el Banco Nación nos otorgue la cuenta bancaria que todo eso es para un funcionamiento normal. Y bueno, estamos haciendo logros muy grandes, como la ley de cupo, que fue lo primero que se hizo. ¿Podrías explicarnos bien qué es la ley de cupos? La ley de cupo este, artístico local es que cuando hay un artista, cuando son eventos eh, privados o estatales mayor a 400 personas, tiene que haber una, un músico o música con instrumento acústico o eléctrico acústico para que bueno, pueda trabajar uh -huh. y tiene que estar el mismo flyer, tiene que tener este, la misma participación y eh, los eventos a bordero, que fue una negociación con el consejo, eso es los, digamos, los shows cuando son bancados, donde el artista ahí predispone o no. Claro. Pero bueno, eh... Y les está dando resultado esto, sí. ya se empezó a implementar sí, sí. Sí, y en la actualidad cómo, cómo estaría sí. eso. Muchísimos sí, sí. lugares de venado sí lo están haciendo. Hay algunos lugares que todavía se maneja con el sistema bordero, pero bueno, yo creo que con el es tiempo. Eso? Es como bancar, bancar, o sea que el, el artista quiere ir y no quiere llevar los artistas locales porque. Claro. A veces, a veces, una que... su, propio, su propio. Y decide show? si sí o si no. Claro, entonces eso lo hemos contemplado. Fue una lucha muy, muy grande porque bueno, nosotros no queríamos, pero también entendíamos que nosotros eh, al empresario lo, lo tenemos como socio, como el Estado. Uh -huh. El Estado también es un socio nuestro donde debe cuidarnos, promover, difundir y un montón de otras cuestiones. Y bueno, se llegó a un buen puerto y estamos trabajando sobre eso. Pero sí, sí, eh, Venado hoy por hoy es un referente a nivel país porque se cumplen todos los eventos, casi el 80% se está cumpliendo. Retrocediendo a este inicio de Más Fe, fuiste enumerando algunas de las cuestiones que conforman parte de ese objetivo que seguramente motivó a finalmente concretar la realización, la realización de, de todo esto. ¿Cuáles eran esos objetivos? Sabemos que la pandemia, todas las complicaciones que generó y explícitamente Vale, recordar, no hace falta repasar seguramente toda la prohibición y demás que se generó. Pero quizás esa pandemia permitió, en primer lugar, tener en cuenta aquellas problemáticas que más expuestas estaban en ese momento y de ahí comenzar a profundizar en esas otras cuestiones, falencias, que podían mejorar desde lo personal, desde lo grupal, musicalmente hablando, o de forma generalizada. Además de esto que nos fuiste contando, ¿qué otras cuestiones también aparecen? Eh, eh, el, esto está? realmente... Eh, cuando se inició esto, obviamente que el tema de la pandemia nos, nos, nos hizo a nivel mundial este, desastre, a nivel mundial, ¿no es cierto? Pero eh, lo que es eh, más fe, eh, los objetivos marcados eh, fue primeramente de, de unirnos, de, de preocuparnos por el compañero. Eh, en aquel entonces eh, había una ayuda. Eh, para el, para el artista, donde nosotros tuvimos que juntarnos cada uno de los, de los compañeros para que pudieran, eh, al menos, ya que se están vendiendo sus instrumentos y no podían trabajar, eh, poder cobrar y tener algún dinero claro. eh, para poder ayudarlos. Desde ahí, claro, desde ahí para adelante empezar a marcar los objetivos. ¿Y los objetivos cuál fue? Objetivo nuestro, primeramente... Eh, sentarnos, porque no es fácil, eh, somos 8 o 10, a veces eh, no, no, no, podemos, no lo podemos poner de acuerdo, pero uh -huh. sí esta pandemia, lo único bueno que nos dejó a nosotros es la unión, o sea, eh, empezar a tener una unión para, para eh, eh, eh, tratar de... de, de claro, amortiguar, por lo mismo. Claro, de amortiguar todo lo que nos está pasando a nivel mundial. Uh -huh. El primer objetivo uh -huh. fue hacer un festival que se hizo en el Galpón del Arte. Este 16 de uh -huh. octubre, eh, sí. no me acuerdo qué año, porque hace sí, más, dos, años atrás. dos años atrás, 16 de octubre. Claro, como, 2021. Una, claro, como una prueba pilota. Piloto. Uh -huh. Para ver cómo, qué resultados. Uh -huh. ¿Qué resultados teníamos, no es cierto? Y realmente eh, nos superó las expectativas, porque. ¿Ustedes qué esperaban antes de poner este esta prueba pilota en Sí, nosotros esperábamos. Nosotros íbamos con mucha fe, uh -huh. eh, generalmente y eh, con mucha convicción. Si nosotros logramos todos los objetivos que nosotros tenemos hoy en día, sí. hoy en día con esto, con la personalidad jurídica y con el, y con todo lo que se está viniendo, es porque nosotros tenemos mucha fe y muchos uh -huh. objetivos marcados. Y, y Transcurrimos y pasamos los caminos en, en unificando los mismos criterios. Más allá de la diferencia que podemos tener en una mesa... Que eso uh -huh. también enriquece. Eh, eh, eh, eh, por supuesto, por supuesto que sí. Entonces... Eh, el 16 de octubre se hizo una prueba de piloto, eh, nos fue excelentísimamente muy bien con un artista, con un panel de artistas de cantante, 12 cantantes, con una banda estable eh, de Manfé, eh, con todo músico en vivo, eh, la verdad que fue una noche maravillosa. Desde ahí para adelante empezamos a ver, a notar un poco el, el, lo que nosotros percibimos. Y de ahí empezamos a trabajar nuestros objetivos que es el Festival del Día del Músico. ¿Cuándo? Que el Festival del Día del Músico es el, el... El día del natalicio de, del 23 de enero. 23 el, el, el Que por, claro. por problema de la pandemia no lo pudimos, no, nunca lo Muchas pudimos veces hacer. Muchas lo tuvimos que suspender. Y lo tuvimos que suspender varias veces. Y seguimos trabajando, y seguíamos trabajando, y... Obviamente que por ahí los permisos se liberaba, se cerraba, no. se liberaba, se volvía sí. a cerrar. Sí, Entonces nosotros estábamos en el medio que podíamos, no no no, no sabíamos cómo, o sea, eh, éramos nuevitos en todo esto. Sí. Bueno, se logró hacer en el, en, el, el teatro ideal. en el teatro ideal. En el teatro ideal, eh, la verdad que nos superó más todavía. Aparte... Es, este.. este... Tuvimos algo que era muy justo para nosotros, que era reconocer a todos los músicos claro, que, que habían fallecido sí, sí. y que ninguna, en, nunca, jamás se lo dio un reconocimiento. Entonces Mira. le entregamos un humilde presente que creo que fue como que cerramos una, una herida abierta. Y a propósito de esto, concretamente, inicialmente cuando empezaron a conformarlo, vos bien describías quién se contactó con quién, cómo empezó y se fue ampliando. ¿Cómo fue la recepción también cuando empezaron a difundir esto y seguramente, por decirlo de alguna forma, casa por casa o número de teléfono por número de teléfono y, y, para poder adherirse? ¿Lo aceptaron? Y ¿Hubo cuestionamientos? Al sí, principio costó. Hubo. Al principio costó porque, claro, como se éramos todos nuevo, primero claro, querían ver resultados y bueno, mm. y ahora los resultados están a mm. prueba. O, sea, no, o sea, vuelvo a repetir, cuando. Eh, la gente empezaron a ver uh -huh. los logros que empezamos a tener, los objetivos, los grados, empezamos a tener eh, la, el Festival del Día del Músico, la Ley del Cupo, la personalidad jurídica uh -huh. y más ahora en la noticia que le vamos a dar, obviamente que las cosas se nos están abriendo un montón de puertas. Uh -huh. y, y actualmente, y la gente... ¿cuántos integrantes hay ahora en Más Hoy somos este, 50, que uh -huh. es muchísimo. De Venado ¿Sí? Tuerto y la región. Sí, de sí. Venado Tuerto. Pues y, pre y preguntarles, por otro lado, porque hablamos de músicos, sí, sí. pero ustedes, ¿qué concepto tienen de la persona música? Porque por nosotros podemos decir, sí, el que canta y toca un instrumento, ¿hasta ahí se llega? No, no, no. no. no, no, no nosotros no, no. Eh, abarcamos. pero Quiero volver a la, a, a la pregunta que hiciste vos al principio, cuando, cuando, ¿cómo se origina esto? Yo cuando se origina junto con Yamil esto, claro. creo que hicimos... Eh, era necesario, era ultra necesario que hiciéramos una autocrítica. Mm. Porque esto el producto de los que estamos como músicos es, es exclusivamente culpa nuestra. Porque lo han defenestrado, hemos hecho mal a la música, no la hemos hecho bien profesionalmente como es. Eh, la gente escucha pero no oye y mira pero no ve. Entonces mm. yo siempre digo hasta el cansancio que como en la vida eh, están los que estiman, los que quieren y los que aman. Y según donde mm. vos te pongas las cosas van a salir. Entonces, eh, nosotros hicimos una autocrítica severa y muy profunda y la estamos haciendo. Porque muchas cosas estamos fallando. Porque claro. la música, la, mucha gente que no está mal, la toma como hobby. Uh -huh. Y no es un hobby, porque vos está haciendo una contraprestación al otro. Y claro. del otro lado tiene que entender, entender que es un trabajo. Tal Primero cual. reconocernos como trabajadores culturales. Excepto si no lo que la como lado. hobby encerrado es, en tu casa. Claro, obviamente. Si lo haces como hobby, no vas a. Eh, claro, o sea, que sí, lo que obviamente. pedimos que la gente que haga como hobby que lo haga, nosotros jamás vamos a censurar ni nada por el estilo. Pero que vaya por ese camino. Nosotros vamos por otro camino de darle mm. dignidad a los músicos, que esto es una industria que se hace trabajo. Y que además de trabajo... inversión que tienen, supongo, en equipos, en, en estudios de la voz los que cantan además que también hay que reconocerlo a eso. Sí, pero mucha gente no lo, no lo reconoce. Yo cuando expuse para la ley de Cupo... Eh, que fue eh, brillante todo lo que el debate que se hizo, fui con números precisos, uh -huh. de números de instrumentos que son escalofriantes. Total. O sea, uh -huh. Hay teclados de 500 mil a, a un millón de pesos. Uh -huh. eh, un juego palillo hoy, por decirte, vale casi 10 mil pesos. O sea, Además del traslado estamos, también. El traslado todo eso. Entonces uh -huh. tienen que entender los medios eh, radio, de radio y televisión que eh, el músico tiene que estar tomado como realmente una profesión. Y del lado nuestro, uh -huh. saber lo que estamos fallando. Tal cual. Porque si no reconocemos, si no tenemos una autocrítica, no podemos avanzar. Uh -huh. Por eso los logros que se han hecho, el eh, Festival del Día del Músico, la Ley de Cupo, eh, nosotros este año con la comisión nos planteamos los cuatro objetivos que era ingresar al INAMU, que es el estamento más grande del Instituto Nacional de la Música, que lo hemos logrado, por eso venimos con esta novedad, claro. tenemos acceso, voz y voto y decisión en, la, en el órgano consultivo. Uh -huh. La FAMI, que es la Federación Argentina de Músicos Independiente, que es otro estamento enorme... Carnaval argentino y festival argentino. Claro. O sea, es lo máximo que una asociación de índole artístico se llega. Uh -huh. Uh -huh. Y cuando hicimos la ley de cupo éramos casi 300 familias. Lo que pasa es que después hicimos, eh, vamos a hacer un, un filtro, porque de los 300 participaban 50. Claro, Entonces Activo, claro. ahí volví el tema de los que aman y los que quieren y los que estiman. Claro, claro. y volviendo a eso, yo ¿qué tipo el... de fallas ves entonces desde el lado como músicos, no que ustedes están tan cercanos? Es la falla que yo te digo. Primero no nos reconocemos como trabajadores, trabajadores culturales segundo tomamos la música como, como hobby claro. y los que toman la música como hobby que no está mal, vuelvo a repetir mm. no permiten, son una barrera en que el, el músico profesional se desarrolle bien entonces los medios radiales y los televisivos que otro mm. problema que tenemos no nos difunden porque hubo mucha gente que hay que ser este, sincero ha hecho mucho daño a la música mm. entonces las la, la, la radios no te pasan porque los materiales que nosotros hemos hecho han sido muy malos. Uh -huh. Y los dueños de la radio, los dueños de los medios, tienen razón porque uh -huh. tienen que brindar un producto bueno. Claro. Uh -huh. Nosotros hemos perdido el noviazgo con el público. Uh -huh. Tenemos que recuperar ese noviazgo. Claro. ¿Cómo se recupera? Uh -huh. Haciendo un caminito de profesionalismo y escuchar a la gente que sabe. Claro. Y hacer una autocrítica, una autocrítica severa y decir, este, no puedo tomar esto, porque a mí me genera un ingreso de dinero pero también la persona que te va a ver también laburó todo el día para pagar una entrada y verte. Exacto. O sea, es el respeto, es, es, es la sinergia, uh -huh. la empatía. Por eso bueno. la ley de cupos, eh, aquel eh, grupo local que pueda ser tra eh, contratado tiene que estar a la altura de las circunstancias. Sí, sí, Porque sí. realmente viene de la mano que es lo que está diciendo Nosotros él. Tenemos un banco de datos? donde tenemos todo desarrollado bien, las bandas, los grupos, donde le pedimos material, siempre estamos inculcándole en todo, en la ropa, en la escenografía en el sonido, que algo que sea genuino y coherente. No queremos una parafernalia porque muchos no pueden. No, y pero también tampoco... habrá muchas bandas que están arrancando recién ahora, que es como cuando muchas veces te dicen, bueno, sí, me recibí de tal carrera, pero me están pidiendo para entrar a laburar tres años de experiencia. ¿Qué claro. experiencia ah, bueno, vas a eso, tener? Claro. En esto, por ejemplo, quizás el músico sí puede entrenar y demás, tal vez no cuenta, como vos decías, con toda la excelencia, en lo, aunque, al menos en lo mínimo, en el sonido, en el instrumento. Sí. Y quizás se entregan de decir, bueno, yo quiero integrar, pero a ver, y entre ustedes mismos intercambiar, decir, bueno, te presto tal herramienta, pero con el cuidado claro, que esto conlleva, y quizás empezás a hacer presentaciones, te permite la recaudación de dinero e ir haciendo la adquisición para poder estar al igual que los otros que ya vienen desde más no te, años. Hay, no te, los talentos que hay acá en la zona y me, no, sabe. No sabes. Claro. Todos los movimientos y las gestiones externas que estamos haciendo, como la Asociación Argentina de, de Músicos Percusionistas, donde voy a estar a cargo, por, uh -huh. por esta zona, que es maravilloso, tiene programas de radio, clínicas, talleres, clases, eh, el INAMO, o sea, todo lo externo a nivel país y asociación está relativamente fácil. Lo problemático es la cabeza nuestra. Claro. Claro. El problema es el interno, que no hasta queremos cambiar. Uno que, claro, siempre digo también yo que hasta uno donde quiere llegar. Claro. Porque, ¿Y de qué dice, forma hacerlo? Claro, porque uh -huh. como dice, por ahí si sí lo quiere para divertirse, bueno sí, lo puede divertir el karaoke, pero bueno, que no, está colice lo, nuestro, nuestro trabajo, uh -huh. claro. o sea, porque está bien, se puede divertir, está perfecto, o sea, tal cual. Sí, para todas las opciones, todas las sensaciones, pero también ir cumpliendo con esto que ustedes marcaban. Ahora también volviendo a esta pregunta, ¿qué concepción de músico tienen? Así que ¿a quiénes le permiten ustedes integrar más fe? Mira, nosotros a toda persona que ejecute dignamente, profesionalmente, o sea, eh, que esté en el camino ese, que escuche que el, el camino es eh, tocar bien, hacer su producto ¿Sí? bueno. No queremos un Beethoven ni un Mozart, pero sí queremos que esa persona ejecute su instrumento y el producto que venda sea bueno, sea audible, sea escuchable, que esa persona entienda que en el proceso de la música hay mezcla y sonidos hay respetuosidad por la por la música, hay cadencia, hay tono, hay melodía, hay ritmo que son temático, no solamente claro. que porque decimos son creados hace mil años claro, con textos musicales. Claro, claro, es como, sí, sí, es como sí, cualquier sí, otra profesión. Sí. Entonces sí. eso queremos para que eh, hoy por hoy estamos peleados con los medios radiales, televisivos, porque no nos pasa. Ah, estamos peleados nosotros. No, bueno, eh, <risa> quiero quiero aclarar que ella no, no apoyó no. el primer momento no, y sí, el canal sí, también. Pero vos sabés que pero por culpa nuestra, ¿eh? Claro. Porque no estamos ofreciendo el producto que tiene que ser. Les pregunto, MAPF, ¿tiene algún método como para, este, no sé si controlar, pero ir viendo cuando no se cumplan los requisitos que ustedes tienen para que los músicos estén en escena? Sí, sí, sí. sí, sí. Tenemos el órgano Contralor, que es eh, una parte del municipio que es para la ley, la ley de cupo, uh -huh. y nosotros ya tenemos nuestro reglamento interno que donde el músico que va a estar con nosotros, plomo, sonidista... Al mundo que le guste la música, nosotros lo vamos a estar este, teniendo. Eh, uh -huh. Donde tenemos derechos y obligaciones. Los derechos nuestros son todo lo que es a, eh, actuaciones de que nos perciban un, un dinero, uh -huh. un bienestar, una comodidad. Y las obligaciones nuestras de brindar lo que yo te digo. Entonces, uh -huh. si esas cosas no se cumplen, bueno, no sé si se tomará medida, pero sí, siempre se sugiere uh -huh. que lo vamos a esperar para cambiar. Por eso tenemos en vista este, el carnet de músico que es tan importante, eh, vos vas a poner gas a tu casa y tenés que tener un gasista matriculado. matriculado cualquier cualquiera. Y la música tiene eso porque se desvirtúa todo, de la persona que te compra hasta la persona que te ve si vos estás en una línea, un camino profesional o no. Exacto. Y hace mucho daño. Porque la música, en Córdoba, está, ahora no, pero antes de la pandemia generaba 3 mil millones de pesos semanal mil millones de pesos por fin de semana, el cuarteto solamente originaba eso. O sea, es una industria poderosísima. Total. Que genera desde el remisero, desde el sonidista, que te vende ropa, el que te sí. peina. Como un mercado interno que no, le sirve bien a la, a la no, ciudad. Bueno, eso seguro. es una eh, actividad económica. Es una actividad Salía económica. Todo, todo. Uh -huh. Entonces, por ahí tenemos que... Nosotros estamos abiertos a todo el mundo, queremos charlar, debatir, porque como decían, en el debate salieron todos por esto, por el, uh -huh. por el debate. A ver qué nos falta, en qué situación estamos y uh -huh. qué nos encontramos y qué vemos por el futuro. El futuro nuestro es ahora eh, luchar por la ley 26.522, que es la ley de radiodifusión, donde hay un cierto porcentaje de música local, que de hecho hay increíbles, los artistas venadenses, las cosas que hay, y los músicos, los compañeros, no quieren grabar más, porque claro. no tienen quien lo difunda. Claro. No tienen quien lo difunda. Entonces, uh -huh. nosotros hacemos la autocrítica. Del otro lado se verá qué autocrítica hará. La autocrítica nuestra es esta de elevar la calidad musical. Pero hay discos que están guardados con mucho esfuerzo que no tienen, no tienen claro, salida. Claro. Entonces esta ley, que es ley, que hay que cumplirla, que es la ley 26.522, en el artículo 65, dice que tenés que pasar una determinada cantidad, porcentaje de música local. Uh -huh. Y preguntarte, por otro lado, cómo evalúan, sabemos que esto es regional ampliamente en toda la zona, pero en Venado Tuerto, cómo evalúan ustedes la disposición de espacios para que los músicos puedan estar... Más allá de la convocatoria de eventos en espacios públicos, que ahora se han incrementado, me parece, donde se da la convocatoria siempre de artistas, pero también a la hora de ustedes decir, bueno, queremos presentarnos en un ámbito privado, en un multiespacio, en una sala, en un teatro. En club, ¿Cómo se encuentran ¿no? en relación a esto? Y, y nosotros nos encontramos el, el de a poco, eh, falta todavía que se convenza un poco más lo que es, eh, lo que es privado, lo que es eso... Porque, pero bueno, esta ley de cupo hace muy poco que salió. Entonces, de a poco se va a ir acoplando. Uh -huh. eh, pero estamos, como quien dice, dando los primeros pasos. Uh -huh. Cuesta, cuesta mucho, cuesta uh -huh. mucho. Cuesta mucho porque a veces nosotros no podemos, somos una asociación y no tenemos poder, como quien dice, de policía, como para co controlar eso. Exacto. Es decir, tenemos una, somos una asociación civil de artistas donde... Eh, eh, estamos eh, haciendo valer nuestro derecho. Uh -huh. La semana pasada eh, eh, fui convocado para las, el corredor regional de música a nivel país, uh -huh. que lo integra La Plata, Berizo, Avellaneda, 9 de Julio, Chivilcoy, Junín, bueno, y vamos a integrar Santa Fe. Ese corredor eh, en principio es para eso, para generar eh, puesto de laburo en cada ciudad con un corredor musical donde se intercambien los artistas locales y que venga gente de afuera. Uh -huh. Se hace una hermandad, es, es Vuelvo a repetir, eh, la asociación de músicos está siendo poderosísima a nivel país porque está cambiando la conciencia del uh -huh. músico. Hay mucho más unión, es uh -huh. mucho más fácil ahora, es más uh -huh. accesible uh -huh. todo. El problema que tenemos es interno, que lo vamos claro, cambiando vamos lo la cabeza. Eh, tenemos un problema claro. interno con los medios, con las radios, con la uh -huh. tele, con uh -huh. los lugares, que si viene ahí estamos súper agradecidos, sí. todavía están faltando. O sea, nosotros queremos que confíen en nosotros, uh -huh. porque el músico de la densa Regional siempre está. Claro. En eh, las malas siempre está. Nosotros siempre estamos para todo. Uh -huh. Entonces yo creo que tenemos un, un gesto de sentarnos a hablar con quien sea para debatir y a ver qué sí. nos falta eh, para poder hacer esa sinergia uh -huh. y llevar esto adelante. Y con respecto a estos problemas internos, ¿cómo ve fe? Eh, porque están los karaokes muy de moda y de repente ahí uno descubre que le, guste can que le gusta cantar pero solo canta a través, por ejemplo, de las pistas. Eh, le genera algún ruido o qué análisis puede hacer desde MAPE esta, esta, esta movida que se está viendo muy en continuación muy, muy continuada en esta actualidad en nuestra ciudad Nosotros eh, tenemos la puerta abierta para todo el mundo uh -huh. eh, volvió, volvemos a repetir eh, nosotros vamos, tenemos derechos y obligaciones pero también el, los asociados también van a tener obligaciones uh -huh. de que eh, empezar a, a, a trabajar eh, así sea ejecutando un instrumento o vocalizando, claro. porque desde ahí se despierta la música, de uh -huh. un karaoke, de cualquier cosa. O sea, no no, no hay problema, eh, no. están abiertas la puerta, uh -huh. pero sí, eh, trabajar profesionalmente. Claro. Lo que yo pienso particularmente es que la gente no se debe acostumbrar, si bien los compañeros que hacen karaoke perfecto, clavan bien, pero que la gente no tenga el concepto que eso es música. Claro. O sea, es música, pero no es lo que nosotros queremos. Claro. Por eso estamos a, a, abriendo este año somos, vamos a hacer un taller donde muchos músicos solistas hacen karaoke y hay muchos músicos solos. Vamos a ver cómo podemos integrarlo y que empiecen a formar las bandas. Claro. Porque es eso. El, el gran problema es el económico. Pero claro. también, vuelvo al principio, eh, no podemos pretender cobrar cierta cifra cuando el producto nuestro es muy malo y no estamos en condiciones claro. de hacerlo. Sí, y también ante esto, con respecto a esto de cantar con pistas, quizás es mucho más económico para la persona que lo ejerce. Entonces, en el momento de eh, pedir o decir, bueno, mira, me van a contratar, entonces quizás Totalmente. el dueño dice, bueno, pero él me cobra más económico, bueno, voy por este entonces, lado. No, eso, eso es la ley del mercado, o sea, eso no. es la ley de, lucha de, lo, de la oferta de banda. Pero yo creo que para eso hay una solución, dejar de victimizarnos mm. nosotros en todo, tomar, ser eh, una militancia cultural, una revolución cultural musical, y ante esa situación es el producto, porque cuando vos mostrás un producto de dos, tres personas, uh -huh. el producto es bueno, la gente va a ver el producto, Total. entonces esa es una la forma de paliar eso, que cuando uno corta boletos ya no hay más nada, o sea, eso es, es así, es uh -huh. todo rubro. Entonces queremos hacer eso, queremos tener el día de mañana nuestra radio propia, queremos tener todo propio para dejar de victimizar y dejar de culpar y toda esa historia, y decir si nosotros lo podemos hacer. Claro. Y, la cabeza tiene que cambiar. Eso, ¿eh? Preguntarte, por otro lado, también si en el territorio santafesino hay otros ejemplos, así como ustedes, quizás, o si están en contactos con algunas otras agrupaciones que tengan tal vez otra característica, que esté avanzando, que ya haya avanzado, que sea más pequeño que más fe, pero tenga cierta orientación. ¿Hay también en todo el territorio santafesino, a lo largo y a lo ancho, algunas otras existentes? Sí, sí, sí, sí está sí, sí. Rufino. Rufino, Rufino. Que logró la primera ley de cupo y hay unos compañeros que están trabajando y bueno, ahora con el corredor nos está más no también. integra MASPE, porque sí, está aquí en el sur de Santa Fe eh, Sí, nosotros tenemos, eh, vamos a tener jurisprudencia por todo el, el sur de Santa Fe Pero otras pasa... asociaciones como más fe ¿Hay no. existentes eh, en Santa Fe? En Santa Fe puedes tener el Citramo que es el Sindicato de Trabajadores de la Música uh -huh. eh, y no desconozco si hay una uh -huh. Claro, eh, lo, que lo que sí no hoy sale. somos es eh, parte del INAMU, que eso es extraordinario. Ahora vamos a llegar. Nos a eso. Sentamos ahí, no lo podemos creer y bueno, y el corredor, se nos está abriendo muchísimas cosas con el corredor y creo, creo, creo que va a ser la solución. Pero uh -huh. yo creo, estoy convencido que esto es diálogo, uh -huh. esto es sentarse a hablar con un mate, con un café y llegar a la solución porque Siempre. todos dependemos de todo. Y... Uh -huh se tiene que terminar todos los odios, todas las mentiras, o al menos apaciguar eso. Uh -huh. y, y se tiene que terminar eso, porque no nos conduce Sí, seguramente a generando otras condiciones laborales también para claro. ustedes, que como bien marcaste y repetiste, depende uh -huh. del trabajador en sí, en cualquier profesión y ámbito, pero uh -huh. también, además de esto, quizás generar otras gestiones o acceder a eso existente. Ahora, volvamos al Dinamo y centrémonos en esto. ¿Qué es y cómo empezaron esas gestiones hasta la concreción del objetivo? Uh -huh. Y el INAMU... Al menos brevemente. Sí. Fabián nos dice, uff, <risa> fue otro trabajito. Y fue un laburo muy grande, <risa> fue, fue tremendo. Fue. Eh, el INAMU, es el Instituto Nacional de la Música, que bueno, regula todo, todo lo que es, todo nace de ahí, todo lo que es la música a nivel país. Eh, pueden entrar y tienen de lo que quiera, de unísono, eh, convocatorias, certámenes, clínicas, talleres, viene a dar a charla. Eh, infinidad de cosas, todo, uh -huh. todo. bueno Y bueno, logramos porque nos pedían ciertos caracteres que nosotros en ese momento no teníamos, como la personería jurídica, el CUID, y uh -huh. claro. lo pudimos lograr, y es el órgano consultivo en distintas regiones, uh -huh. nosotros estamos en la región centro, donde vamos a estar en la mesa chica, decidiendo eh, los proyectos, los subsidios, dónde va el dinero, si los proyectos son buenos, hay convocatoria a nivel latinoamericano, donde el músico gana y tiene siete días para ir a exponer su música por todos los países de Latinoamérica, que hay una cámara, creo que latinoamericana de productores que te van a ver los artistas, han salido y han salido todos los artistas de ahí. Qué, qué buena oportunidad. Tremendo. Y mmm, beneficio en descuento de pasaje. Eh, creo que es algo de 40-50%, descuento 40, 50%, 50%. Es muchísimo. Uh -huh. El, el Inamo trabaja también y premia a los dueños de bares, a los que generan trabajo también, los claro. premia. Eso se está viendo, es no un, claro. un estímulo en baja de impuestos, creo que eh, subsidio para sonido, o sea, labura muy bien. Hay otras cuestiones que vamos a luchar porque hay géneros que todavía no están entrando, pero bueno, era la madre de todo entrar ahí. Y, y después... poder llegar, digamos. Exactamente. Bueno, sí. ahora ya tenemos ahora ya el tengo. coordinador nuestro y nos quedaría la FAMI, que la FAMI también que es, es una cosa, la Federación Argentina también es muy grande. Pero tiene un estatuto que quedó viejo y en vez de a dos asociaciones, eh, ahora van a, hay más, entonces tienen que renovar el estatuto Bien. y ahí estaríamos nosotros. Después Carnaval Argentino, nos falta la cuenta bancaria, que lo único que nos pide Carnaval Argentino es la cuenta bancaria. Nosotros podemos hacer un carnaval como tiene que ser que tan criticado por ahí es en nuestra ciudad porque por ahí claro, vemos totalmente. en localidades muy pequeñas muy, muy cercanas, cercanas a nosotras cercana, y vos decís totalmente. que es espectacular cómo puede ser que venado tortos en una ciudad nosotros, tan grande nosotros casualmente eh, María Teresa ¿no? compartimos, <risa> compartimos yo soy María Teresense. claro Orgulloso, compartimos escenarios de, <risa> escenario de distintos grupos y, y fue un carnaval maravilloso Arrimoso. fiesta argentina que ahí queremos hacer en nuestro festival de del día del músico lo queremos este, patentar para que no pase ningún problema, uh -huh. y ahí si sí, vos eh, recibís según la cantidad de personas un distinto subsidio. Claro. Fiesta Argentina, eh, desde Cosquina hasta donde sea, eh, asiste con eso. que son Aclaro que eh, son derechos ganados, son derechos estipulados por el presupuesto nacional. Claro. O sea, son partidas que vos tenés un derecho a reclamar eso. Exacto. No es que porque muchos dicen, ah siempre tenés que estar pidiendo. No, estamos reclamando lo que es nuestro. Claro. Lo que nunca se reclamó, y esas partidas, uh -huh. no se sabe de dónde nunca fueron, y eran partidas para cultura, para salud, para educación, y sin saber, claro. uno nunca las reclamó. Total, y justamente no lo sabías, ¿cómo vas claro. a reclamar? Sí, porque sí, claro, hubo, hubo así como, como el tema de, de, de, de que se perdió nos los y todo eso, porque es culpa de todos nosotros porque nos relajamos, tanto como la, esa parte de la, de, que nos corresponde, como lo otro. ¿no? Entonces, cuando uno se relaja... Claro. pierde, pierde. No, por ahí también, qué sé yo, tenía eh, como esta mala asociación, es decir, bueno, vos cantás porque cantás lindo, bueno, entonces agarro lo que me dan y bueno, ya es un montón quizás poder eh, facturar, cobrar un dinero por, por lo que claro. yo hago y por ahí no, no te, claro. ya estaba como naturalizado quizás. Claro, porque falta información. <coughs> Exactamente. No, no somos captadores de información. <coughs> Cuando... Uh -huh. eh, vos tirás la información sobre cierta actividad si ya te va abriendo el espíritu. ¿sí? Por supuesto. También estamos trabajando con el régimen impositivo. Tenemos en carpeta, presenté a la comisión, eh, que la asociación pueda facturar uh -huh. para todos los compañeros. Uh -huh. Porque muchos compañeros y compañeras no pueden trabajar porque tienen factura. Claro. Entonces nos parece ilógico. Totalmente. Totalmente eh, injusto. Uh -huh. claro. Entonces estamos trabajando con eso para ver si la asociación los... Eh, engloba y después bueno arreglaremos con ellos eh, como es pues ya tenemos contador claro. también uh -huh. vamos a tener un abogado así que bueno. se está armando muy bien todo bueno, y avanzando muchísimo no. y este, este mundo de más fe es muy amplio todavía por descubrir pero antes de despedirlos quiero hacerle dos preguntas por un lado imagino que todavía pueden adherir músicos venadenses quien esté empezando y quien quiere interiorizarse quien se esté lanzando y quizás diga bueno me conviene arrancar desde cero de esta forma con una estructura por detrás como ustedes vienen describiendo ¿De qué forma pueden contactarse? Dar con más fe. Y tenemos nuestras páginas, nuestras redes sociales, ahí nos puede contactar eh, de más fe. Eh, eh, en redes sociales, en por redes ejemplo, sociales. en Facebook, los eh, encontramos como más fe. Así como Instagram, está el en el Graph, justamente. Bien. Así que bueno, ahí que nos escriben y, y, responden. y responden. O cualquiera que se comunique con nosotros. O cualquiera músico. de la comisión, que ya acá somos todos conocidos, tanto uh -huh. como. Puede ser DJ, músicos, plomo, sonidistas, músicos. Esto es lo que hoy te gente, gente que le gusta la música también, claro. porque está bueno saber de estas cosas, del caminito del músico, qué es Adi, qué es aday, qué son los derechos que uno gana, cuántos son las partidas, eh, todo. Está buenísimo. Por supuesto, sí. Eso está bueno. Y ahora sí, la última pregunta a cada uno como ustedes, al menos brevemente, porque si no sería otra entrevista aparte sí. con cada uno, pero se relacionaron con la música, cuál fue su rol, qué desempeño tienen dentro del mundo de la música, porque hablamos de todo lo que impulsan, pero no de ustedes como músicos. Eh, bueno, no, yo, mi comienzo musical fue muy de muy chico, muy pequeño, lo voy a decir una breve, yo cuando era chico el famoso Parque Español. No sí, sé si se de acá, el famoso paribañón y acá en aquel entonces venía Palito Ortega. Grandes, grandes, grandes artistas, ya total. se estaban poniendo lo que es el ritmo cuarteto de Córdoba. Y yo no iba a bailar, yo directamente me, sent, me ponía al lado del batero. Claro. Y lo miraba al batero. No bailaban toda la noche. Y bueno, ahí despertó con la música, bueno, soy percusionista y hasta el día de hoy, este, bueno, ejecutando lo que es la percusión y eh, ese fue ¿Con el? una banda? ¿De qué forma? Sí, no, ahora estoy en una banda de cuarteto, eh, con, no sé si se puede decir, pero con Marco Ruiz. Ah, este, sí, es eh, familia Dolly. de la casa. Sí, bueno, Bien, y bueno, y por ahí uh -huh. cuando alguno necesita hacer un reemplazo, como por ahí muchas veces hemos compartido escenarios junto con, uh -huh. con mi amigo. Este, lo hemos hecho, así que sí, estamos ejecutando Bien. lo que así es. Así que percusionista. Bien. Y por otro lado, esto era Fabián Herrera. Exacto. Ahora nos vamos a Carlos Arabia. Sí, yo empecé a los 8, 9 años ya escuchando eh, música y bueno, me atrapó en ese momento el folclor y empecé, a los 12 años ya empecé a tocar. Ya tenía 12, 12, 13 años ya estaba tocando con bandas muy grandes acá por la pasión que tenía. Claro. Y a los 18, 19 decidí irme de Venado, me fui para Buenos Aires. Eh, tuve la suerte de estar con una persona a nivel tropical que me dio todo todo, Mirá. gracias a Dios, me fue muy bien eh, con dos chicos que me llevé en ese momento que eran dos no, eh, con, con mi hijo que era un bebé, así que me la jugué en Buenos Aires, me fue muy bien eh, muchos años estuve ahí eh, después esa, los mismos músicos que éramos de la chica esa que se llama Mari eh, Mari, Mari ¿cómo? Mari la Dulce. ¿sabes? Ay, Mari, ¿cómo no? Súper reconocida desde mi infancia. La verdad que a nosotros fue tremendo. Uh -huh. Tremendo todo. Profesionalmente yo aprendí todo, económicamente bárbaro todo. Y la banda que éramos nosotros después... Armamos los chicos piratas, así que tuve 25 Chico años pirata. con ellos, 24 Gracias. años, eh. Hoy que justamente cuando Hasta ingresaba, que, perdón que te interrumpa, sí. te pedíamos un tema. ¿Cómo no? Bueno, ah, ahora después vamos a volver con un tema de los bueno. chicos piratas. Entonces. Y, bueno, después ya decidí que ya era, no era tiempo para ya quedarme allá, los chicos uh -huh. míos estaban muy grandes acá, y vine ya con.. Va, dije, eh, tanto tiempo como empleado a ver qué puedo hacer como dueño. Tal cual. Y uh -huh. bueno, me ar armé mi banda, que ella fue la primera, la, ella fue la primera que no, no hizo una nota. En la Plaza San Martín o algo por ahí. ¿Pertenece acuerdo? a la historia? Por... En serio. Literalmente. No. No, yo estoy agradecido. El nombre de tu estuvo... banda tenés que decir. El Rumbalé se llama. Rumbalé ella, ella estuvo siempre. Claro. Bueno, Fue en este Jarni caso el hace un poco lo que quieren hacer mas, eh, masificado, el más fe, porque claro. Rumbalé no tiene músicos de un solo lugar, son de toda la no, región. No, no, sí. Claro. no, sí, sí, bueno, ahora ya tengo todos los músicos de afuera, todos. Los músicos de los reyes, de pirata. Así que bueno, presentando el producto y. Y fue lo de la pandemia, que esto fue monstruoso para mí, que digo, bueno, fue un llamado, y hay que hacerlo algo. Sí. Y... y volvieron sí, la crisis no. esta como una gran oportunidad, sí. porque mira todo lo que ya fue un han llamado, construido. está... Un llamado, como lo digo, fue un llamado. Sí. Eh, hoy estamos en la, la oportunidad de, de estar al frente, pero como siempre le digo a los socios, no somos los dueños nosotros, la de la comilla, sino los socios, son los dueños Tal de cual. la propia asociación. Sí. Uh -huh. Pero bueno, eh, creo que llegó un llamado por que son grandes antecesores nuestros que también no están que también han querido hacer y bueno, esta es la oportunidad que nos ha tocado a nosotros. Bien. Bueno, obviamente seguiremos desde cerca todo lo que sucede en MASPE con cada uno, seguiremos esperando las sugerencias y las coordinaciones porque a Charly también lo tenemos de productor. Yo ya, le, yo ya le dejé el trabajo que cuando hay algún artista como la otra vez vino sí. Ángel Porco sí. con esos dos jóvenes guitarristas que Tremendo. tenían menos de 20 años y sí. la verdad yo sigo deslumbrada. Así que, bueno, seguiremos también de una u otra manera sí, sí. siempre cerca de y Felicitaciones por todo el laburo, por esto que buscan hacer y que continúe. Muchas gracias. Gracias a vos. Te digo, el 27 de mayo vamos a hacer, porque no hay evento de Músicas Mujeres, y en la uh. Sala Breyer, vamos a hacer un ciclo de concierto de todas las compañeras cantantes. Con la banda en vivo de Masfe, entrada libre y gratuita. Buenísimo. Vayan, va a haber un ballet, va a haber música Después vamos en vivo. a hacer notas de eso. Seguramente. Por favor. Sí, sí, y están sí. invitados. Sí. Están ah, invitados. <risa> vamos a pasar una buena noche. Ellas cantan. Ellas así, cantan. Se así se, llama, así se, Ellas se cantan. Bueno, así que vamos a tener desde Masfe, seguramente, mujeres haciendo nota cercano ya a la fecha. Así que gracias, gracias una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos acá en De La A, La Z, veremos qué nos... Seguramente una tanda, reparen. porque nosotros tenemos...